El proceso constructivo del proyecto Adaman continúa desarrollándose satisfactoriamente. El día de ayer se culminó con el vaciado de columnas del cuarto nivel posterior al armado y encofrado de columnas. En esta ocasión se utilizó concreto premezclado proveído por Gobil, uno de nuestros aliados estratégicos en construcción. Gracias a Stratton, empresa constructora especialista en ejecución de proyectos con altos estándares de calidad y excelencia constructiva.